¿Cuántos años de residente tengo que tener para solicitar la ciudadanía estadounidense? Bueno, si eres residente, o sea, el que es portador de una residencia puede aplicar para la ciudadanía a los 5 años o si estás casado con un ciudadano estadounidense a los 3 años. Entonces es bien importante saber si aplican ya este con si están casados o si no están casados entonces esperarse los cinco años hay tenemos también en nuestro website rapidvisa.com tenemos ahí un formulario para que ustedes puedan checar y saber si ya son elegibles según su caso para aplicar para la ciudadanía obviamente nosotros siempre les recomendamos que si ya pueden que se hagan ciudadanos es bien importante que les da derechos a, a, a votar pues ya les da una permanencia este, pues un poco más segura aquí en el país y además, Además, este, ya pueden aplicar, por ejemplo, para sus padres, pueden aplicar para prometidos. Así que, bueno, bien importante, a los cinco años de residente y a los tres, si ya están casados con un ciudadano este, estadounidense. ¿okay? Muy bien. Así es, también añadir a esa respuesta, eh, es, existe la opción de que apliquen temprano, entonces eh, la, la regla dice que 90 días antes de que ajusten estos, estos años que acabas de indicar, que son 5 años como residente permanente o 3 años si es un residente permanente casado con un uh, ciudadano americano, entonces... Eh, pueden aplicar Tres meses antes ya pueden. Correcto. Y ganan un poco de tiempo. Claro, poco. De tiempo. Ahorita los procesos están bastante demorados, pues bueno, que Así tres es. meses ya es ganancia. Así es. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.